Buenas tardes, Presidenta, Vicepresidente, integrantes de la Mesa Ampliada, compañeras y compañeros convencionales y a cada una de las personas que nos está mirando y escuchando. Cada año cuando enseñaba sobre nuestra institucionalidad a niñas y niños de sexto año básico, hablábamos de las diferentes constituciones que hemos tenido hasta la del 80. Y siempre alguno o alguna de ellas realizaba la misma pregunta. ¿Tío? ¿Tío? ¿Algún día va a cambiar la Constitución? Y cuando yo observaba sus rostros, pensaba en el artículo número uno. Todas las personas nacen iguales en dignidad y derechos. ¿Cómo podía enseñarles eso cuando en el fondo sabemos que hay personas que tienen más privilegios que otras? Y por ende la respuesta era obvia, sí, tiene que cambiar. Soy profesor de Historia y Geografía por vocación porque tengo la convicción de que la educación es capaz de transformar la sociedad y la realidad de quienes habitan este país. Pero para que esto ocurra también debe existir un contexto político, social y económico que permite y le dé sustento al proceso educativo. Tengo la convicción de que el Estado debe tener un rol garante de derechos y no solo de libertades de forma subsidiaria, donde las desigualdades que se encuentran latentes dejen de ser una constante en los territorios. Por ejemplo, mi territorio, que comprende desde la cordillera de los Andes, en el Alto Biobío hasta las comunas costeras de Lota y Lebu, donde se ha naturalizado que en muchas ocasiones la ausencia del Estado y donde la frase, las personas nacen iguales en dignidad y derecho, termina siendo letra muerta. Sin ir más lejos, en Los Ángeles, una de las comunas más grandes del Distrito 21, un día uno de mis alumnos me dijo lo que había almorzado, sopa de cabellitos. Y yo le dije, ¿qué es la sopa de cabellitos? Y él me dijo, tío, yo caliento agua, le muelo un caldito y le coloco cabellitos, cabellitos de ángel. Y si hay una bienesa, eso duele, eso nos tiene que doler. Porque esa no es una realidad aislada, es la realidad de muchos estudiantes, de muchos niños y niñas, cuyas familias tienen que trabajar y ellos tienen que hacerse cargo solos, porque además es era el almuerzo de él y su hermano. Porque no hay nada más doloroso que cuando la inequidad se refleja en aquellos más indefensos. Y creo que los profesores sabemos bien eso. Perdón. Sobre todo en una etapa de la vida donde ellos requieren mayor protección, mayor cuidado. Y por eso estoy aquí, estoy aquí por ellos. Para que cuando egresen y sean adultos tengan que dejar de preocuparse, de defenderse de los abusos y las malas prácticas. Que cuando vivan un momento de injusticia su solución no dependa del dinero para que accedan a trabajos que les permitan desarrollarse personalmente y que al final de su vida laboral puedan recibir una pensión digna. Si antes de establecer cada política pública pensáramos cómo va a incidir o impactar en las familias, jamás hubiera ocurrido el alza de los 30 pesos, que es la que nos tiene aquí. Necesitamos una institucionalidad y una sociedad más equitativa, empática, ética y que vele por el bien común. Y asimismo estoy aquí por las y los profesores, por quienes elegí ser dirigente. Mis colegas y yo tuvimos la libertad de conformar un sindicato para enfrentarnos a un clima laboral hostil. Un año después, la mayoría había sido despedida. Excelentes Educadoras y educadores, asistentes de la educación, que muchas veces postergaron la crianza de sus propios hijos en pos de educar y formar a otras y otros. ¿De qué sirve? ¿Cómo uno protege a sus compañeros y compañeras si uno no tiene herramientas que permitan un equilibrio del poder? ¿Cómo uno logra hacer justicia en ese contexto? Esa es la aposta y esas son las interrogantes que me llevaron a estar aquí como convencional el día de hoy. Necesitamos que el trabajo y los derechos laborales se enfoquen en la justicia, el respeto a las personas, su diversidad e inclusión y que permitan alcanzar la felicidad. Donde no se persiga a los trabajadores por organizarse o porque luchan. Buscamos que este proceso genere las condiciones para el desarrollo de mejores seres humanos, que se establezca como marco base el crecimiento individual y colectivo, para que a lo largo de nuestro pa país y a largo plazo, este país también sea habitado por personas felices. Porque hemos olvidado durante tanto tiempo el eje transversal que tiene aprender, educar, trabajar y vivir, y ese centro es alcanzar la felicidad. El trabajo que estamos realizando no es solo crear artículos, numerales, incisos. Por primera vez en la historia y en nuestra democracia, la ciudadanía está participando de la ciencia jurídica para que la normativa se ponga a disposición de la transformación política. Porque detrás de este proceso constituyente paritario se encuentran personas con sueños, inquietudes, con diversas vivencias y visiones a las cuales tenemos la responsabilidad de responder. Agradezco a mi familia, a mis amigos por su comprensión y reconozco que extraño a mis colegas. Y los extraño porque cada mañana cuando yo los veía, sabía que juntos y juntas estábamos aportando un granito de arena para que esta sociedad fuera mejor. Y me ocurre lo mismo cuando los veo a ustedes. Me alegra ver los convencionales. Porque mis esperanzas, las de mis estudiantes, y las de un país diverso, plurinacional y multicultural, están en cada uno y una de ustedes, en este trabajo colectivo que estamos realizando, porque lo que hacemos aquí es sembrar el árbol que le dará sombra y fruto a las generaciones futuras. Soy Javier Fugloger Baeza, convencional del Distrito 21, representando las provincias de Biobío, Arauco y la Comuna de Lota. Muchas gracias.